En cierta oportunidad estaba caminando a lo largo de la Liteni hacia la avenida Nevsky y a pesar de todos mis esfuerzos, no era capaz de mantener mi atención en el recuerdo de mí mismo. La bulla, el movimiento, todo me distraía. A cada instante perdía el hilo de mi atención, lo encontraba de nuevo y luego lo volvía a perder.